...nos gustan decir lo que saben, otros lo que piensan. ¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas... ...a una edición más de Referentes. Saludamos a los nueve departamentos que todos los domingos... ...a las 22 horas, sintonizan a ya la televisión... ...para poder compartir y conocer también a nuestros referentes... ...de la sociedad. Vinos y Singani de Bodega Santa Lucía. Desde Camargo, la tierra del sol y del vino. Tenemos selección exclusiva de vinos y Singani artesanales libres de químicos industriales. Vinos ásperos, semidulces y dulces. El sabroso patero. El clásico áspero. El elegante blanco. El delicado rosado. El inigualable luna de miel de oro. Producción exclusiva de la bodega. Además, radio Tafia y variedades singani, desde los viñedos más altos del mundo. Elaborado por Hugo Aparicio Leitón. Souvenirs y mini botellitas personalizadas para cualquier evento social. Cajas de lujo a solicitud. Bodega Santa Lucía. La primera en vinos y singani artesanales. Degustación gratuita y promociones constantes. Estamos en la calle Jurín 146, punto a Cruz San Rafael. Consultas y pedidos a 77 13 44 61 bodegas andalucía calidad artesanal de pura uva en nuestro programa vamos a tener una invitada especial ella es una mujer revolucionaria fuerte ante la adversidad y que desde la política ha implementado logros en el ámbito de la salud boliviana y fue expositora y conferencista en diferentes partes del mundo. Está con nosotros nuestra referente Gabriela Montaño. Lili <música> Gabriela Montaño, Viaña, nacida el 2 de diciembre de 1975 en La Paz, profesión, doctora en, y magíster en salud pública. Ya se la hemos presentado y está con nosotros. ¿Cómo está, doctora Gabriela? Qué gusto verla. Bien. Gracias por venir aquí al programa. Es un placer, es un gusto. Bueno, Gabriela, vamos a conocer un poquito y la sociedad también va a conocer un poquito de tu vida, cómo han sido tus logros, eh, luces, sombras de todo lo que ha sido desde esa niña Gabriela hasta lo que todos conocemos. ¿Te parece? Claro que sí, vamos. Bienvenidos y rápidamente conocemos la biografía de nuestra invitada. Gabriela Montaño nació el 2 de diciembre de 1975 en la ciudad de La Paz. Su niñez y adolescencia vivió en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, saliendo bachiller el año 1993. En 1994 ingresó a la carrera de medicina de la Universidad Nuestra Señora de La Paz, titulándose como médica en 2001. Posteriormente obtuvo una maestría en salud pública ocupó los cargos de senadora y diputada del Estado Plurinacional de Bolivia. Posteriormente, el 23 de enero del 2019, fue ministra de Salud. Estaremos compartiendo con ella 60 minutos y rápidamente vamos a retroceder un poquito el tiempo. ¿Cómo ha sido tu infancia, querida Gabriela? Coméntanos, eh, juraba que eras de Santa Cruz, de verdad. <risa> bueno, la mayoría de la gente... Eh, <risa> Yo he crecido en Santa Cruz, desde los dos años ah. eh, me fui, bueno, mi familia se fue a Santa Cruz y viví toda mi infancia, mi adolescencia Qué lindo. Y, y gran parte de mi juventud en Santa Cruz. Así que bueno, Santa Cruz es para mí eh, el lugar de todos esos recuerdos, de trepar claro. al árbol, de, de la niñez, de, claro. de poder disfrutar además muchísimo eh, libres. Porque antes se podía un poco más estar en la calle, sí. jugar en la calle, montar bici, eh, trepar árboles. Eh. Hoy, hoy la vida es diferente para los sí. niños y las niñas, pero nosotros sí disfrutamos de eso. Y Santa Cruz me lo dio, Santa Cruz me, me regaló toda esa posibilidad de, de ser libre, con, tener contacto con la naturaleza, poder todas las vacaciones eh, salir fuera de la ciudad, Claro. Este, y, y, y eso es parte de mí, digamos. Y, Sin duda. Y obviamente, todo lo gran parte de lo que soy está construido en eso. no En Santa Cruz y en todo lo que ha sido esas vivencias. ¿no? Gabriela, ¿eras eh, una niña inquieta, tranquila? Eh, fui una niña tranquila. Pero una adolescente rebelde, digamos ah. Buena alumna siempre fui este, ah, qué lindo. Y se puede combinar Desde mi punto de vista La rebeldía de la adolescencia Con, con las buenas notas Así que sí, eso, eso fui eh, Tranquila en el sentido de que eh, Mi mamá era una persona muy presente Todo el tiempo eh, Y entonces Mis papás se separaron cuando yo era muy chica entonces mi papá no vivía en Santa Cruz, eh, eh, una parte del tiempo de mi niñez él vivió fuera del país y luego en La Paz, así que eh, digamos con mi papi en esa etapa de la niñez, lo veía en vacaciones, etcétera, pero mi mamá estaba ahí muy atenta siempre. Claro. Y, y recuerdo eh, con mucho placer, por ejemplo, el poder decir con mi mami y mi hermano eh, vamos a jugar voleibol a la cancha de la claro. esquina de mi casa eh, Al parque y, y quedarnos hasta las 11 de la sí, noche Jugando y disfrutando o, o que en el momento que llovía Porque en Santa Cruz las lluvias son torrenciales eh, ¿En qué parte vivías? He vivido en muchos en lugares de la ciudad Porque nosotros, la mayor parte del tiempo cuando yo era chica eh, Vivíamos en casas de alquiler y, y bueno, nos trasladábamos cada, cada dos por tres, viví una época por la Santos Dumont al frente ah, de... Bien, ¿no? ¿Tránsito de, por ahí? Eh, no, más antes eh, ah, muy bien. Eh, hacia el segundo anillo, digamos por, por el aeropuerto. ¿Trompillo? Eh, sí, uh -huh. el trompillo eh, Yo también viví por ahí Luego viví otro tiempo eh, entre el entre el tercer y cuarto anillo externo eh, de Equipetrol eh, he vivido en el barrio militar, eh, bueno, he vivido varias, varias en zonas, varios entonces, lugares lo... y zonas de, de la ciudad. ¿Sí? ¿no? ¿Alguna anécdota que recuerdes así de tu infancia? Eso es lo, eso es lo que te iba a contar cuando <coughs> llamaba eso, ¿no? que mi mamá en eso era una persona, siempre ha sido una persona muy eh, feliz, nos hizo una infancia muy, muy feliz, y por ejemplo cuando llovía muy fuerte en una de nuestras casas, en la calle había un bateoncito Que se hacía casi como una lagunita Digamos Y cuando llovía Nosotros estábamos desesperados Por ir a mojarnos Y a revolcarnos ahí en el barro En la lluvia Y mi madre nos dejaba ¿no? Qué Lindo. Eh, esas, ese tipo de cosas Son las que más recuerdo de mi niñez okay. o, o, la, o la posibilidad de, de estar en vacaciones en el campo eh, Vacunar Vacas con, con, claro. la, con mi tío, este, eh, montar caballo, hacer todas esas cosas que, que en Santa Cruz es posible hacer eh, y, que, y que de chico, de uno disfruta mucho. ¿no? Claro. ¿Tu mami de dónde es? Mi mamá Paseña. Paseña. Y mi papá también Paseña. Paseña. ¿Y de cómo llegan a Santa Cruz? Bueno, mi abuelo paterno es, eh, era de Valle Grande. Ah, qué eh, linda tierra. Bueno, los montaños, <ríe> hay muchos montaños allá. En, en, en Valle Grande eh, Y del lado de mi mamá, eh, Paseño, mi, mi abuela Paseña y mi abuelo argentino Allí, O sea que soy una mezcolanza <ríe> como creo que todos y todas las toda. bolivianas ¿Y de niña te gustaba bailar? Me encantaba, me encantaba bailar y me, me sigue gustando bailar ¿Qué bailas? ¿Qué ritmo te, Pero te gustaba? Cuando yo era a, de niña hice danza clásica, eh, luego hice ah, contem bien. danza contemporánea, luego folclórica, eh, luego hice danza teatro, eh, o sea, siempre ha habido, la danza siempre ha estado alrededor mío, sí. sí. ¿Y, ¿Y qué danza folclórica sabes bailar así? Para decir, Gabriela es experta en taquirar y caporales... <risa> Yo bailo todo. Todo. Todo. Lo que me pongan en, en, en, en folclórico bailo. Obviamente una de las que me parece más, digamos, hay que tener toda una, una experiencia es, es la cueca, ¿no? Claro. Pero me gusta mucho, pero, pero la, la, la disfruto mucho he bailado caporal, he bailado uh -huh. pingu, he bailado taquirari, he bailado chovena he bailado de, de todo, todo. Me gusta ¿y en danza mucho? clásica, en el ballet ¿qué, eh, ¿qué te motivaba a continuar haciendo esto? A mí me gusta mucho la expresión corporal de hecho una época de mi vida di clases a niños y niñas ah. eh, y adolescentes de expresión corporal, me parece que el, el conocer tu cuerpo a través de claro. eh, la danza, la expresión corporal ...te ayuda mucho eh, a desarrollarte como persona... ...cierto... ...no... Eh, y, ...y lo sigo disfrutando mucho... ...la época que hice danza-teatro... ...lo hice junto con un grupo de, de amigas... ...ya, yeah, mira. ...que mira cómo empezó... ...éramos todas mujeres... ...que trabajábamos y teníamos niñas pequeñas... ...que hacían danza clásica en un mismo espacio... ...ya... Yeah. ...pero todas habíamos tenido algo que ver... ...o con la danza o con el teatro... Y entonces extrañábamos, empezamos haciendo una clase de eh, jazz y contemporáneo juntas y a partir de ahí, como había gente que ven, provenía del teatro y otra de, de la danza, empezamos a eh, aproximarnos claro. a, a la danza teatro e hicimos un experimento bellísimo porque... Mientras ensayábamos nuestras hijas estaban y nuestros hijos estaban jugando alrededor nuestro claro. Era un espacio muy abierto, era una manera de hacer ¿Qué año era? Bueno, ¿Recuerdas? a ver, eh... <risa> ha debido ser hace casi 18 años wow. Y bueno, y en ese ámbito de, de buscar esa ideología socialista eh, ¿Cómo era esa relación? Bueno, ya me lo has contado un poquito Pero esa relación de tus padres al momento de que tú les dices quiero ser médico ¿Te apoyaron? Eh, sí, sí. ¿Y cómo tomas esa decisión? Bueno, yo estaba entre medicina y sociología, imagínate, o sea, <risa> dos universos, eh, pero cada uno me llamaba eh, por razones distintas, digamos. ¿no? Eh, y creo que si no hubiera sido médica y hubiera sido socióloga, también hubiera sido feliz, digamos. Claro. ¿no? Eh, porque creo que los seres humanos somos así, somos múltiples, ¿no? No. no mmm, no estamos encerrados en claro. una cápsula de un solo, de un solo ámbito ¿no? eh, Y bueno, la historia es que yo vengo de varias generaciones Si quieres, de médicos, en mi familia más cercana de médicos y médicas Que por alguna razón no concluyeron su carrera yeah. Y viene desde mi abuelo materno, mi mamá, eh, yo y mi bisabuelo había sido médico Ajá. Ah, mirá, interesante Entonces, eh, cuando yo decido eh, estudiar medicina Mi mamá y mi papá me, me apoyan mucho Mi abuelo se sienta un día conmigo y me dice mira, la medicina es compleja, difícil Y claro, todavía en, esa, en ese momento eh, Las mujeres éramos minoría en el ámbito de la, de la medicina eh, Y bueno, vos eres mujer Estás segura hay tales barreras Y claro, cuando me dijo eso mi abuelo Yo con más ganas dije, sí, es lo que quiero eh, Pero siempre tuve mucho apoyo de mi mm. familia La verdad, en todo lo que he hecho en mi vida He tenido muchísimo apoyo de, de toda mi familia ¿Dónde estudiaste medicina? Acá en La Paz Aquí en La Paz Acá en La Paz, en Nuestra Señora de La Paz ¿Y tienes alguna experiencia así? En, en la primera etapa, en los primeros años eh... De la medicina el, el primer semestre porque yo me inscribí primero en la UNSA yeah. y eh, Nuestra Señora de la Paz al mismo tiempo eh, y en esa época las la clases en la universidad pública se paralizaban mucho claro ahora los jóvenes que están en, en la universidad ni lo saben ni lo claro. han vivido nunca eh, pero pero en esa época tenía muchos meses del año sin clases claro ¿no? Eh, por falta de presupuesto universitario y entonces habían conflictos, se tensionaba, etc. ¿no? Eh, y me acuerdo que en esas eh, aulas gigantescas eh, había, había mucho patriarcado, mucho machismo. ¿no? Eh, alguna vez escuché de un docente uh -huh. que eh, las mujeres, estábamos en las aulas de medicina ahí, Sentadas para buscar marido médico. Uy, qué declaración <ríe> machista. Eh, claro, ahora, hubiera, o sea, ahora sería publicado en cualquier medio de comunicación como una barbaridad, pero sí, no. tampoco les estoy hablando de hace 60 años, claro, les estoy hablando claro. de hace mucho menos tiempo, aunque tampoco son 3 o 4 años, pero. Eh, o sea, había una, un patriarcado presente eh, todos los días, cotidianamente, sí, no. en las aulas. Eh, de medicina eh, así que esa fue una de las cosas que más me impactó en mis primeros años de, de, de clase eh, y también me marcó para decidir mi carrera me acuerdo que una vez estábamos en saliendo de la misa y yo tendría unos 15 años 16 eh, o quizás menos y había una señora uh -huh. con su bebé en brazos eh, y mi mamá se le acerca y le pregunta eh, si la podía ayudar en algo, porque estaba llorando, y ella le dice, eh, mi niño se va a morir, Uy. Eh, pero eh, quisiera que me ayude para el cajoncito. Y mi mamá le dice, pero hagamos algo para que no se muera. Y claro, cuando nos dimos cuenta de la situación, ese niño tenía una hidrocefalia muy importante y claro en ese momento de mi vida yo no entendía cómo podía ser que la que una madre tenga que aceptar que su Resultarse, hijo se va a morir resignarse a que se va a morir porque no tiene los recursos para uh -huh. para hacerlo atender ¿no? eh, y ese tipo de cosas a mí me marcaron mucho para ir en el camino de la línea, medicina ¿no? ¿no? bueno tú me decías salía de la iglesia con mi mami eres eh, crees en dios ¿Eres religiosa? Yo me formé en una familia católica ¿no? Uh -huh. mi, mi mamá es católica eh, No estudié en un colegio católico Pero, pero sí tuve una formación eh, Pero hubo un punto en mi vida En el que también inicié un camino crítico A ciertas situaciones de, de, de jerarquías uh -huh. Dentro de la iglesia católica eh, y, y bueno esa postura crítica la sostengo, la mantengo, eh, pero sí creo que, bueno, soy muy respetuosa con las creencias de todos claro. y de todas, pero sí eh, defiendo un Estado laico, un Estado que acepte a todos y a todas como, como son con su creencia y sean respetuosos de ella, que el Estado y la Iglesia tengan esa mm -hmm. independencia que permite que el Estado tome decisiones por el bien de su sociedad, eh, Sin duda. al margen de las decisiones que pueda tomar cualquier iglesia. ¿no? Gabriela Montaño, ¿cree en Dios o en la ciencia? Eh, tengo un, un, una vertiente científica muy fuerte. <risa> muy bien. Bueno, estamos aquí conversando con Gabriela. Les voy a pedir que podamos ver este video para conocer un poquito más ya cómo era la incursión. Querida Gabriela, en la política, a ver, imagínate la infancia, el tema profesional, y ahora vamos a hablar de aquello. Veamos, adelante. Estamos convencidos de que el empoderamiento de las mujeres y su participación plena y efectiva en todos los ámbitos de la sociedad es fundamental para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz. Con este fin, el grupo hace hincapié en que es importante promover y facilitar una mayor participación política de las mujeres, incluyendo su participación en los puestos de toma de decisión. A pesar de los progresos realizados hasta el momento, todavía quedan muchos retos y obstáculos en la aplicación de la Declaración de Beijing y la Plataforma de Acción y los resultados del vigésimo tercer Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General. Esa era la declaración del G77 de Gabriela Montaño y quería que sea nuestro puente para poder conocer un poquito más el ámbito en la política, ¿no? ¿Cómo tomas de esa decisión? Y sobre todo, ¿qué opinas del rol de la mujer en la política? Bueno, es súper amplio lo que me estabas preguntando, pero... <risa> adelante, A ver, adelante. A ver ¿por, qué, ¿por qué me metí ahí, digamos? ¿Por qué, por qué los derechos de las mujeres se empezaron a convertir también en un lugar donde yo empecé a militar a los 16, 17 años y a partir de ahí nunca más dejé esa causa y esa militancia en mi vida. Eh, básicamente porque las desigualdades y las, y las eh, diferencias dentro de la sociedad entre hombres y mujeres eran algo que veía cotidianamente. ¿no? Desde cómo te sirve un plato de comida, al hombre un poquito más porque come más, a la mujer un poquito menos porque come menos, eh, a pesar de que en mi casa yo no lo vivía, ¿no? Eh, de esa manera, sí lo veía en el resto de la sociedad. Cuando ya entré a la universidad me encontré con mujeres maravillosas. Una de ellas, Raquel Gutiérrez, eh, con la que empezamos a, a profundizar mucho más en estas discusiones, en estos temas, en estas militancias. Uh -huh. Y, mmm, y hubo muchísimas mujeres en mi vida que fueron cambiándome... Eh, por ejemplo, luego en Santa Cruz, cuando volví de terminar de estudiar eh, el colectivo Rebeldía, que fue un espacio desde donde yo me sentí contenida eh, en la militancia de estas, de estas causas eh, y muchas de las compañeras de organizaciones, instituciones en Santa Cruz, eh, aprendí mucho de ella. ¿no? Guadalupe Pérez, una, una, una mujer a la que yo considero, una guía en esos uh -huh. temas eh, me hizo descubrir eh, la injusticia en todas sus aristas ¿no? claro. en la política, en el estudio en la vida, en la salud en, el, eh, en todas partes en el trabajo ¿no? eh, y, y muchas compañeras inclusive de esos primeros años universitarios con los que claro. compartí eh, y así entré y por supuesto cuando conoces ese mundo es imposible que te quites eh, la camiseta, nunca más, claro. nunca más. Yo creo que eh, quienes entramos a, a defender esa causa y militamos en esa causa, eh, no la podemos abandonar nunca más. ¿no? Ahora, ¿cómo ves el papel de la mujer? ¿Ha avanzado mucho la participación? En términos de participación, de las participación política, somos otro país. ¿No? Eh, si hablamos de hace 15 o 20 sí. años eh, somos otro país antes del MAS y después del MAS claro. como gobierno eh, claro. antes de la asamblea constituyente y después de la asamblea constituyente eh, por supuesto quedan muchos retos en el ámbito de la independencia económica de la igualdad de, de, uh -huh. del salario eh, para las mujeres todavía hay muchos espacios en los cuales eh, trabajar la violencia contra sí. las mujeres es un, un tema que tenemos que seguir profundizando y trabajando y efectivizando para que, para que cambie. ¿no? Uh -huh. eh, hay mucho en lo cual se pueden hacer cosas desde las más pequeñas hasta las más grandes en términos de políticas de Estado todavía, pero es cierto que somos otro país en términos de participación. No es lo mismo tener eh, una Cámara de Diputados con mayoría de mujeres una Cámara de claro. Senadores con mayoría de mujeres que es lo que sucedía hace 20 años mm. no estamos hablando de hace un siglo atrás, claro. estamos hablando de tan solo 15, 20 años en los cuales ha dado un giro de 360 grados la realidad ¿no? Muy bien Gabriela, nos vamos a ir a nuestra primera pausa, te agradezco que estés en el programa, ¿cómo te sientes? Bien, Tranquil. bien. Vamos a hablar de diferentes temas, también su participación en la Asamblea Legislativa Plurinacional y también como ministra, que creo que muchos hemos conocido el trabajo extraordinario que ha realizado Gabriela. Vamos a una pausa y volvemos con mucho más de referentes. Gracias por acompañarnos en referentes a esta hora de la noche, en domingo, compartiendo con toda la familia y nosotros, desde los estudios de Avia Yala Televisión, en la sede de gobierno, compartiendo también con una extraordinaria mujer, Gabriela Montaño, quien nos acompaña, pero quiero agradecer a Bodega Santa Lucía, desde Camargo, para todo el país, con estos deliciosos vinos.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 Y pedidos al 77 13 44 61. Bodega Santa Lucía. Calidad artesanal de pura uva. Y ahora sí, es momento de nuestro sector de tertulia. Te voy a invitar un buen vino de Santa Lucía. Un salud. salud. ¿Por qué brindamos? Eh, a ver, porque se acabaron los conflictos. Muy bien. <risa> salud, salud por eso. Damos paso a nuestro sector Tertulia. Bueno, Gabriela, eh, ponemos la foto de nuestros invitados y la gente de todo el país comienza a escribir. Algunas preguntas son un poquito picantosas. Si no deseas responder, le das un buen sorbito. ¿Ok? ¿Te sometes? ¿Sí? someto. adelante. A ver... Diego Méndez, de Tarija, dice un saludo a Gabriela, desde La Chura, Tarija, ¿eres de sabores dulces o picantes? Picante. Picante, muy bien. Marcelo Pérez, de Cochabamba, ¿cómo puede uno conquistar su corazón? ¿Tiene algún prototipo de hombre? Uy, se va a enojar mi gran... Moreno Moreno <ríe> ah, Un saludo por favor, por todos los... Pero sí respondí <ríe> No, <ríe> ahí, allá, eso ya... Por todos los está hombres morenos de reina. Estar... <ríe> Muy bien Fabricio Calle de la Paz dice Prefiere la noche paseña o las ardientes noches cambas Wow Voy a tomar porque no puedo elegir <risa> Salud, muy bien Gabriela Vamos con nuestras siguientes preguntas Dice María González del Alto ¿Fue difícil ser madre y política? Sí, sí, fue, fue difícil y, y, y creo que para todas las mujeres lo es eh, Porque implica eh, una distribución de tiempo que nunca alcanza eh, y entonces eh, tienes que quitarle tiempo a quienes más amas en la vida Para darle a, al país, a, a la vida política y, y eso siempre duele, ¿no? Siempre genera heridas Sin duda A ver, vamos Angélica Brito, dice desde La Paz Un saludo para el programa, gracias Angélica Dice que nos ve todos los domingos Dice, ¿qué baile folclórico le gusta? Y si participarías en la fiesta del gran poder sí participaría en la fiesta del gran poder aunque digamos en términos económicos tiene sus su costos altitos eh, y qué bailaría, se me hace difícil escoger, la verdad, pero... Eh, A ver, ¿cuál, cuál? Eh... Saya me gustaría. Saya. Ah, mirá, qué interesante. Muy bien por eso. A ver, José Quispe de Potosí. Escuché bien, Gabriela. ¿Cómo superó la cuarentena? ¿Sola o acompañada? Acompañada. A ver, Felipe Choque del Alto. Querida Gabriela, ¿tiene pareja? Un saludo desde Ventilla, dice. Sí, tengo pareja. <risa> Pero si me preguntan más detalles voy a tomar porque no voy a responder. Desde el departamento del Beni, dice Lucio Domínguez, querida Gabriela, un saludo, te ves muy linda. ¿No? Lucio, ¿puedes mandarle un saludo a mi audiencia? Por favor, adelante. Saludos, Lucio. Me da poner roja. ¿no? <risa> ¿Eres enamoradiza? No, no. Eh, considero que cuando me enamoro... Me enamoro por periodos bastante largos además, uh -huh. o sea que, no, enamoradiza no soy. A ver, Carlos Murillo, desde La Paz, dice, ¿cómo puedo conquistar el corazón de Gabriela? Uy. <risa> Eso sí voy a tomar, <risa> porque no tengo fórmula. <risa> bueno, está ocupada, dijo, ¿no? Y lo conocemos. <risa> No, no, un gran maestro. No voy a decir más detalles, porque no, igual lo vamos a invitar, un gran tipo. Pero para nuestra audiencia y para que nos sigan viendo, les vamos a dejar en incógnita quién es, ¿no? ¿Qué le dirías? Al que sabemos. Uy. Ah, ¿Qué le no, dirías al ya, que sabemos? no, me vas a hacer tomar la botella entera, si se Claro, así. claro. ¿Qué le dirías al que sabemos? Eh, gracias por. por por estar en, en los momentos más duros. Gracias. Eso bueno, le diría. Un salud por él, ¿te parece? <ríe> <ríe> a ver, siguen todavía los mensajes. Fabricio González dice, Gabriela, ¿has sido infiel alguna vez? Oigan, paren. ¿Qué, ¿qué pasa? Esta pregunta. La no, o sea, si es así. <ríe> voy a decir que no, entonces. <ríe> <ríe> salud, borrada. no te creen, no te creen. <ríe> Dariela, ¿no? A ver, vamos viendo otra preguntita, por favor Jenny Concelo dice eh, ¿Volverías al ámbito político? Bueno, continúas ¿no? yo, yo no he dejado la política y eso, y eso sí lo aclaro porque hay mucha gente en Que me después de que volví al país eh, Me ha preguntado sobre esto Yo lo que dejé fue el ámbito público De la administración claro. pública eh, La política no es Para mí no es algo que se pueda dejar eh, Los seres humanos somos seres políticos ¿no? Uh -huh. Eh, y, y yo voy a seguir haciendo política desde donde esté uh -huh. Te mandan un saludo, Carlos Vaca desde Santa Cruz de la Sierra dice un abrazo, qué hermosa que está Gabriela y dice, ¿te Gracias. gustan los hombres bolivianos o extranjeros? Oh, yo he tenido una pareja 18 años extranjera yeah. y, y... ¿Qué tal son los extranjeros? O sea, yo le tengo muchísimo respeto y cariño y, y es el padre de mis hijas ah. eh, y por lo tanto, por supuesto que eh, he vivido eso con muchísima alegría, es parte de mi vida con una enorme alegría eh, y mi pareja actual es boliviano y, y también, eh, uh -huh. y creo que la nacionalidad no hace a, a la persona, ¿no?, uh -huh. eh, no es algo que es lo que yo me fijaría para decidir, digamos. ¿Eh? Sandra Matías, desde La Paz, y dice, bueno, está bien que no diga el nombre, pero ¿cómo conquistó el corazón de Gabriela este señor? <risa> a ver, ¿alguna? Yo voy a seguir tomando aquí porque no se puede. No <risa> <Lo> se puede. <risa> Tenemos muchos virus de Santa Lucía, así que podemos continuar. <risa> salud, salud. Está bien. Y además está bueno que sea de Camargo, claro. que es... Un, un ámbito a descubrir, digamos Ah, qué lindo Bueno, querida Gabriela Otro salud para cerrar la copa Has pasado nuestro sector de tertulia Esta dinámica bueno, Y muy bien Me alegro Me alegro y espero poder continuar con el resto Después de todo el vino que me tomar ¿Salud. salud Nos vamos a una pausa Disfrutando con Gabriela Montaño Aquí en Referentes Continuamos con más Al volver del corte Gracias por acompañarnos en Referentes, continuamos nosotros disfrutando de esta linda noche de domingo y por supuesto ya estamos en este sector de Bitácora y te vamos a pedir Gabriela que puedas ver la pantalla para que vayamos comentando un poquito de varias de las actividades y nos puedas también mencionar cuál ha sido o cuál es el momento exacto de esos sentimientos que tú tenías. Gabriela, con la banda presidencial, era cuando eras presidente interina, ¿verdad? Sí, sí viajaron eh, tanto el presidente Evo en ese momento como el vicepresidente fuera del país yo estaba como presidente del Senado y, y sí quedé como, como presidente interina casi ocho días ¿Ocho días? Sí. ¿Estás ya en la lista de los presidentes de Bolivia? Eh, bueno sí, sí y... ¿Qué dijeron tus hijas cuando te vieron así? Eh, yo creo que es una mezcla de sensaciones ¿no? Eh, orgullo por un lado eh, pero también eh, el temor de, de, de la tensión política en el país ¿no? eh, yeah. y, y, bueno, ¿Había conflictos en esa época cuando sí, te dejaron? Sí, wow. se desataron justo conflictos a los dos o tres días eh, y, y fueron momentos tensos eh, Me tocó un aniversario de Santa Cruz eh, como presidente interina eh, ¡Qué fenomenal! Así que, bueno, estuve en el Universidad de Santa Cruz como Presidenta Interina y, y había esa, esa enorme mezcla de, de sensaciones, ¿no? Claro, qué lindo, ¿no? Además, una mujer que sea Presidenta del país, qué, qué interesante, y en, y en tu línea muy bien. Vamos a ver otra fotografía en nuestro sector bitácora, por favor. Ah, ahí estás con Martín Anderson, miembro de la Asamblea Legislativa de Irlanda del Norte, ¿verdad? sí. ¿Cuándo fue eso? ¿En qué año? Ese fue un, ese fue un viaje que hice como varios, eh, sobre todo, no me acuerdo el año, la verdad, pero eh, ese momento fue muy especial porque le daban un premio a Bolivia por el avance que había habido en términos de derechos ...un premio mundial... Ah, qué lindo! Y, ...y yo fui a recibir ese premio y realmente fue una, un momento de muchísimo orgullo... ...para el país y, y para mí en lo personal, Y ¿no? encontrarte con otras mujeres del mundo que también están en esa misma línea tuya, ¿no? Y además en ese momento Bolivia era eh, el segundo país con mayor cantidad de parlamentarias... ...en su, en su congreso, en su asamblea... Okay. Eh, ...y bueno, eh, era, era maravilloso el momento me acuerdo de, de una frase que resonó mucho aquí en el país pero sobre todo fuera del país uh -huh. eh, mía eh, cuando hablé de que eh, la violencia contra las mujeres era como un tsunami como una emergencia global que había que, claro. que, que enfrentar ¿no? eh, y claro hoy después de haber vivido la pandemia me queda mucho más claro que, que, que lo que estaba diciendo claro ...tenía una proyección hacia adelante muy fuerte, ¿no? Martina Anderson, ¿se sigue comunicando contigo? ¿Ustedes charlan, hablan? Eh, con ella deben ser unos dos años que no tengo contacto... ...pero uh -huh. con muchas parlamentarias... ...inclusive he generado relaciones de amistad muy fuertes... Okay. Eh, ...parlamentarias de la región sobre todo... Eh, ...así que sí, mantengo relaciones con muchas de ellas. A ver, vamos a ver en nuestro sector el siguiente video para que nuestra invitada pueda explicarnos y describirnos también cuál era ese momento. Adelante. Me acabo de dar cuenta de algo. Esa señorita ya no deja de mirarme. Si sí, usted me reina, es normal que esta pinta la sombra. Gentilmente le pido el favor si usted me puede decir su nombre. ¿Su nombre? Gabriela Gabriela, mi amor Anoche en la iglesia Un pecado cometí Mientras tu primo pensaba en Cristo Yo pensaba en ti <risa> <risa> <risa> Bravo, mira Cómo es la astucia además de los ríos camas La gente ¿Te pusiste incómoda? Me, me coloreé como nunca <risa> en mi vida, creo Nunca me había pasado eso en un acto público eh, Pero además Lo que me impresionó fue que eh, claro, no sé Puede ser que la gente tenga una imagen de uno claro. Distinta De la que uno realmente es como persona Entonces, claro, la mayoría de la gente siempre me ha visto muy seria ¿Sí? etcétera. Entonces, ese momento claro. se replicó muchísimo en los medios claro, claro. Y, y a mí me sorprendió mucho Porque, porque sí, me puse roja <risa> y, y claro, y después de eso eh, Cada vez que, que alguien quería... Eh, pincharme con algo salía a este momento, digamos, ¿no? Eh, y pero, con estabas con tus colegas, estaba el ministro de gobierno de aquel entonces. Sí, Carlos estaba Moreno? el presidente, estaba el vicepresidente. ¿Qué te dijo el preci ¿qué te dijo Evo? Eh, bueno, todo el mundo lo, lo, lo, lo, lo vio como una broma súper ingeniosa claro. y con mucha astucia. Y, además, la valentía del niño, ¿no? Sí, además que, que claro, todo el mundo... ...en los medios, el comentario que a mí me parecía eh, impresionante era... ...ah, bueno, se ríe, digamos, ¿no? Claro, claro, claro, ¿no? Eh, fue un momento lindísimo... ...ese niño a mí me, me sacó de, de, de, del lugar de donde estaba... ...y me llevó a otro, me hizo reír, me puso roja... Eh, ...fue lindo, fue lindo. Sí, sí. Y te lo dije en algún momento, ¿no? Fuera de cámaras, que hace muchos años hacíamos cobertura... Y te veía una Gabriela bastante seria, política, ¿no? Como autoridad, pero eres totalmente diferente, ¿no? Sí, sí, la gente que me conoce sabe que lo que se proyecta en los medios de comunicación es muy diferente de lo que yo soy como persona. Eh, pero bueno, también eh, las circunstancias en las que uno tiene que hablar de ciertos temas, claro. referirse a ciertas situaciones que... Muchas veces han sido muy tensas. No son gratas algunas veces. Eh, entonces, claro, uno no va a hablar haciendo chistes de, de cosas tan mm. difíciles, digamos, ¿no? Eh, pero, pero en lo personal, quien me conoce sabe que, que, soy, que soy diferente. Empezando por el tamaño. Eh, Todos creen que eres. Sí, super... hay mucha gente que cuando me conoce dice: chiquitín había sido, digamos. Cuando me conoce en persona. Eh, porque se imagina, se imagina una persona más alta que yo, digamos, claro. pero, pero bueno, eh, la, la tele engaña. <risa> ¿Te engaña un poquito, no sé. <risa> bueno, tenemos otra foto de nuestro sector de Bitácora, por favor. Ahí estás con Cristina Kirchner. Sí. Wow, qué linda foto. Sí, en ese momento yo era presidenta del Senado y uh -huh. Rebeca Delgado era presidenta de la Cámara de Diputados uh -huh. y, y Cristina Fernández era presidenta de Argentina. Argentina. Eh, una mujer muy, muy admirable, muy linda eh, a la que le ha tocado luego épocas muy, muy duras cuando falleció su, su esposo, Néstor Kirchner eh, y, que, y que se... ...se puso la Argentina al hombro, ¿no? Sí, sola, ¿no? Muy bien, a ver, la siguiente fotografía... ...de nuestra invitada... ...ah, Gabriela... ...en una ayuda comunitaria... ...era un carnaval... Era? ...esa foto... Uh -huh. eh, ...y yo ahí tengo una anécdota que, que... seguramente nadie se la imaginaría... ...cuéntanoslas por era. favor aquí... <ríe> ...era un carnaval... ...y venía ya... ...el momento, la época de lluvias muy fuerte... ...en Santa Cruz, empezaron a ver inundaciones en muchos puntos del departamento y había lugares que estaban absolutamente incomunicados y tenías que entrar en helicóptero, eh, entraban uh -huh. eh, con la Fuerza Aérea a dejar alimentos en muchos casos y a recoger personas que necesitaban asistencia médica, etc. Y eh, claro, yo empecé a ir todos los días con ellos. Eh, y empecé a trabajar como médico, ya no como, rep era representante presidencial yo en ese momento, ya. como médica. Y hacíamos una larguísima fila, porque mientras el helicóptero dejaba gente y volvía a recoger más gente, yo me quedaba en la comunidad, hacíamos una larguísima fila, me buscaba un asistente de la comunidad, hombre, mujer, joven, y iba haciendo consultas a mil por hora, revisando sí. gente que tenía... ...algún problema de salud... Eh, ...y dejando medicamentos... ...y el... ...y el... ...y la persona que me asistía... ...apuntaba... ...las recetas... ...que deberían haber sido individuales... ...pero que no había tiempo para que sea así... Eh, di ...distribuimos medicamentos... ...y en una de esas... ...de esos viajes... ...de esos desplazamientos... Eh, ...yo venía... ...me había cargado... ...estábamos en una comunidad muy perdida... ...me había cargado... ...los bultos de una señora que iba a salir con nosotros porque estaba embarazada... ...y que venía con un niñito menor, etcétera... ...entonces yo estaba con los bultos y con el niño en la mano... ...la mamá venía con otras cosas y además estaba embarazada... ...y cuando empezó a aterrizar el avión... El, ...perdón, el helicóptero, el avión... ¿Helicóptero? El, ...el helicóptero... ...me desestabilicé... ...y me caí al barro, así de wow. espalda... ...y todos los periodistas que estaban con nosotros haciendo cobertura... Eh, obviamente sacaron imágenes, etcétera Y cuando salgo toda embarrada Les digo, no van a ser tan malos de sacar esas imágenes, Ay, por favor y, Uy, y dulce para <ríe> nosotros eso <ríe> No, pero dulce. la verdad es que nadie la sacó, ¿no? yeah. Porque era así, de película Pero esa señora embarazada al final eh, fue a Santa Cruz La revisaron, etcétera Y no tenía dónde quedarse y claro, esas son las cosas que yo muchas veces le he hecho a mi madre y que, y que siempre ha tenido la, la, la maravillosa forma de ser, de, de aguantarme La llevé a la casa de mi mamá <risa> para que se pueda quedar Y se quedó ahí unos días hasta que tuvo su parto eh, Pero fue un momento que yo traigo en el corazón siempre Como una experiencia de la gestión pública que, que me, me gustó vivir Te gustó vivir, qué bien bueno, Gabriela, vamos a continuar con nuestro programa de referentes, este ha sido el sector de Bitácora, vamos a una pausa y volvemos con mucho más ya casi en la recta final. ...gracias por acompañarnos, ya casi en la recta final de referentes... ...continuamos con nuestra invitada especial, Gabriela Montaño... ...gracias por estar nuevamente con nosotros... ...tenemos muchas preguntas, lastimosamente el tiempo es bastante corto... ...pero queríamos eh, conocer un poquito también y que nos puedas contar... ...¿cómo ha sido esa experiencia que tú has vivido en el año 2019... ...sobre todo en noviembre? No fue, creo, uno de los momentos más duros de mi vida... Eh, ...sobre todo, bueno, en términos de lo que estaba pasando en el país... ...pero también en lo personal, ¿no? eh, Yo nunca me hubiera imaginado... Eh, ...vivir un golpe de estado de la manera que, que lo vivimos... Eh, ...nunca me imaginé... ...que podía desplegarse tanto odio, tanto... ...tanto fascismo... ...en los cuerpos y en las vidas de las personas... Eh, ...yo en ese momento... Eh, había mm, digamos, había pensado estoy hablando de los minutos en los que sucedió la, la, la renuncia del presidente del vicepresidente, yo estaba con ellos pero hasta sí. ese momento eh, yo no tenía proyectado salir del país eh, esas decisiones a veces se tomaban en segundos y, y bueno, finalmente sí, salí de, de Bolivia eh, y fue muy duro para, para la gente que que amo para mi familia eh, y um, si hay una certeza que cargo después de haber vivido lo que viví es que eso no se puede volver a repetir nunca más en nuestro país eh, pensábamos que después de las dictaduras de los años 70 las dictaduras militares en el continente entero en Bolivia también eh, ya estamos muy lejos de eso y y un día abrimos los ojos y vimos que eso no era así. Entonces, eh, una de mis causas de militancia hoy es que eso no se vuelva a repetir en el país nunca, nunca. Con ningún gobierno, ni con un gobierno de izquierda, ni con un gobierno de centro, ni con un gobierno de derecha, eh, un golpe de Estado eh, es lo peor que le puede pasar a una sociedad. Además, porque fractura, eh, lastima a las familias, a los individuos, a ...a las instituciones... Claro. ...destruye todo... ¿no? Eh, ...entonces... Eh, ...para mí fue... ...fue muy doloroso además ver en los meses siguientes... ...cómo se iba destruyendo... ...muchísimas cosas okay. que habíamos ido... ...construyendo y logrando... ...con, con mucho trabajo... ¿no? Wow. Eh, ...una... Un, ...una situación así... ...puede destruir... en ...con una firma, con un decreto... ...lo que ha costado años construir... ...y lo difícil que ha sido llegar hasta ese momento... ...así es, así que... Eh, ...además... Mmm, ...poca gente se imagina lo que es... Eh, ...estar fuera de tu país... ...no por decisión propia... Eh, ...por algo... Eh, ...en lo más... ...primitivo de las sociedades el castigo más duro era la muerte y el siguiente, el destierro claro eh, y no poder decidir volver a tu patria eh, es ¿qué pensaban ustedes cuando estaban en el avión camino a México? sobre todo en cómo, cómo hacer para evitar que haya muertos mm. eh, aunque era muy difícil eh, cómo seguir intentando recuperar la democracia y evitar que haya muertos ¿no? uh -huh. eh, cuando luego en méxico nos llegaron las imágenes eh, de bueno estos días se ha cumplido sí, eh, sí. dos años dos años de, de las masacres de sacabas en cata eh, cuando uno recibía esas imágenes la impotencia era era brutal ¿no? claro. era brutal eh el sentimiento de no, poder, de no poder hacer nada para evitar, a pesar de todo el esfuerzo que se había hecho, a pesar de que el presidente había presentado su renuncia, a pesar de todo eso, eh, hubieron igual masacres por, por la sí, necesidad que había de imponer por la fuerza lo que no se tenía por vía democrática. Claro, ¿no? A ver, eh, Gabriela, ya casi en la recta final me va a gustar volverte a entrevistar más adelante para que podamos hablar de este tema y que nos puedas contar en carne propia lo que tú has vivido, pero ¿qué dejarías, qué sensación te da lo aprendido y lo que dejarías atrás de esa experiencia que has tenido tú como Gabriela Montaño en lo que ha sido toda esa etapa de noviembre del 2019 y lo que has vivido también en Argentina en 2020 eh, A ver, aprendí eh, aprendí mucho porque el dolor también te templa como persona eh, pero creo que hay maneras más baratas de, de aprender esas lecciones ¿no? eh, ¿qué dejaría atrás el odio vivido? ¿no? el odio creo que es lo que lo que selló de peor manera esos momentos eh, eso básicamente, dejaría atrás el odio ¿qué les dices a las mujeres bolivianas? Que tengamos la capacidad para seguir luchando por nuestros derechos y por los derechos de lo colectivo. Que no pensemos en lo individual. Eh, como individuos no somos nada sin el colectivo y sin una sociedad que sea más justa. Eh, que no duden de ellas, que, que si les interesa la política se animen a hacer política eh, es una ruta dura, pero tiene muchísimas satisfacciones también. Eh, no necesariamente para uno como individuo, sino para la construcción colectiva y eso creo que es algo que, que a uno lo llena, eh, le llena el alma. Así que anímense, eh, la mujer en política es fundamental. Muy concreto, por favor, Gabriela, ya en la recta final. Eh, ¿Qué le falta escribir al libro de tu vida? Eh... Bueno, un, un poco más de tiempo con, con los seres que amo eh, Probablemente con mi papá, que ya no lo tengo conmigo eh, me, hubiera querido, me hubiera gustado poderle más dar tie más tiempo a mis hijas y, y eso es lo que quiero escribir hacia adelante eh, Mucho, eh, mezclado con todo lo que haya que hacer Y el, con el trabajo y con la política y con todo Pero sí saber equilibrar mejor eh, el tiempo Eso es lo que quiero escribir hacia adelante Muy bien Muchas gracias por haber estado en el programa. Gracias a Bodega Santa Lucía. Te vamos a hacer obsequio de este vino para que puedas compartirlo con tus seres queridos en un momento muy especial y te acuerdes de nuestro programa. Muchas gracias, Oscar. Fue un gusto. Eh, disfruté el programa. Sufrí un poco las preguntas picantes, pero bueno, eh, me divertí mucho. Muchas gracias. No, a ti. Y gracias a Bodega Santa Lucía. Claro, sin duda. Bodega Santa Lucía de Camargo para todo el país you awesome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 37 13, 44, 61. Bodega Santa Lucía, calidad artesanal, de pura uva. Y de esta manera nosotros nos despedimos en nuestro programa Referentes. como siempre un gusto y un privilegio llegar hasta sus hogares todos los domingos a las 22 horas por la señal a nivel nacional e internacional en nuestras plataformas de Avia Yala Televisión. Adiós Bolivia, nos vemos.